En este video vamos a ver el rack de efectos MIDI Como pueden ver yo ya armé un pequeño proyecto con una serie de pistas En este video nos vamos a concentrar en el sintetizador Voy a reproducir solamente el sintetizador Para escuchar qué es lo que tengo aquí Como pueden ver tengo una serie de efectos MIDI Como también el sintetizador Silent One Y unos efectos de audio pero estos no los vamos a ver en este tutorial, porque este tutorial corresponde a los efectos MIDI. Y como lo vimos en el video de efectos MIDI Random Pitch Velocity, vamos a agrupar los efectos de la misma forma. O también den clic sobre el recuadro para poder acceder a ese video. Vamos a agrupar estos efectos MIDI, seleccionándolos de uno por uno, manteniendo presionando Shift de su teclado. Sobre el título de cada efecto, o la barra de título. Y podemos hacerlo mediante el atajo de teclado Control G o Botón derecho sobre cualquier título y seleccionaremos Agrupar. De esta manera ya tendremos un Rack de efectos MIDI. Como pueden ver, tenemos nuestras cadenas, podemos crear más de una cadena. Como ya vimos en los videos anteriores, tenemos Key, es decir, los rangos en el teclado, de dónde a dónde vamos a reproducir esta cadena también por velocidades tenemos el modo chain que ya lo vimos en los videos anteriores y también tenemos una serie de macros yo lo que voy a hacer a continuación es este, mapear algunos macros por ejemplo me interesa mapear este gate al macro 1 vuelvo a reproducir Y bueno, como cualquier rack MIDI, podemos renombrarlo, como por ejemplo Synthesize. Y este lo podemos guardar como un preset. Podemos borrarlo. Vamos a escuchar cómo se escucharía sin los efectos MIDI. Realmente no suena bien, pero si agregamos este. Volver a sonar como lo tenemos antes. Pero supongamos que ustedes no pueden ver esto. ¿Cómo agregaremos ese preset? Muy simple. Nos vamos a MIDI Effects. Arrastramos el MIDI FX Rack. Como pueden ver está vacío. Simplemente lo vamos a cargar presionando este icono. Y como pueden ver, aquí ya tengo el preset que acabo de crear. Le doy Enter. ya tenemos cargado nuestro rack de efectos MIDI. Y bueno, como punto final vamos a escuchar esto. Y bueno amigos, en el próximo video vamos a ver por fin las automatizaciones.